Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Estamos aquí regocijados con una visita especial en el Café Caliente Este viernes 3 de mayo 2019 Tenemos, y voy a empezar por la dama Aunque el director está aquí Alfa Llané, que nos engalana con su presencia Y el director Miguel Medina del Recinto Gua San Francisco eh, Buenos días a ambos Gracias Buenos por estar días, aquí. Días. Buenos días. Tengo entendido que ustedes están haciendo un esfuerzo como academia en asuntos medioambientales. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que está sucediendo en, el, en la UAS Recinto San Francisco de Macorís? La parte más técnica se la voy a, a delegar a la directora Coordinadora de Investigación del Recinto. Vamos a permitir que Felicia pase con el cafecito. Sí. Y usted puede continuar, director. Discúlpenos, pero que es que este café es muy bueno. <risa> Buenos días. Voy, a, voy a, a tomar la palabra para expresar lo que tiene que ver con la política sí, pues, con la política universitaria en cuanto al, al medio ambiente. Excelente a la defensa medioambiental, Gracias. Eh, hicimos un compromiso con la sociedad eh, franco-macorizana, con la región, de que la universidad se tenía que convertir en el principal centro de investigación que disponíamos de los recursos eh, humanos y condiciones no en abundancia en términos de recursos económicos pero el mínimo para emprender eh, grandes proyectos y en ese sentido hemos estado trabajando desde antes de tomar posesión por eso realizamos un importante taller sí. en la ciudad ganadera o se ha sido una continuidad ahora de lo que se trata es de asumir una investigación que va a involucrar varias disciplinas científicas y debe involucrar a varias instituciones relacionadas con el tema medioambiental para realizar un levantamiento, un estudio, y que usted pueda saber cuando el río, en el tramo del río Jaya, que pasa, digamos, por detrás del hospital San Vicente de Paul, para que se pueda entender mejor, eh, cuando llega a la estación de combustible que hay en el ciruelillo, cuáles elementos contaminantes, cuando pasa por esa estación, qué se le agrega, y el impacto que tiene, porque ahí está orientada la investigación en la salud, del, del entorno, porque si encontramos eh, un elemento eh, que produce enfermedades con un levantamiento con las personas que viven claro. en ese entorno, las enfermedades, el Ministerio de Salud Pública puede ejecutar una política eh, de salubridad preventiva, Bien. Entonces, esa es la magnitud que tiene eh, la investigación que se va a iniciar, pero concomitantemente, porque esa parte quiero eh, ya el proyecto está eh, diseñado en lo fundamental, el proyecto de investigación se le va a someter a las instancias universitarias para que lo aprueben, porque eso se designa un personal técnico investigador, incluso retribuido, pagado por la universidad y todo eso lo va a asumir en la universidad y si no lo asume la sede lo asume el recinto en términos financieros, el proyecto. La otra parte es que concomitantemente con ese estudio, nosotros vamos a empezar a articular lo que culminará en una gran campaña que podría ser Salvemos al Río Jaya. Nosotros tenemos <coughs> miles de estudiantes de <coughs> educación en diferentes áreas, que lo podemos preparar para que su trabajo social sea, le voy, a, le voy a, a, a plantear una sola idea para que ustedes observen, cómo podemos en algunos años comenzar a cambiar la triste realidad del referente histórico de la ciudad de San Francisco de Macorís, de, San, de Franci un, San Francisco a, de Macorís, sin sí, el río Jaya, Habría que cambiarle el nombre después. Sí, no, no cuando no tenga río Jaya, no. habría que cambiarle no, no el nombre. No hubiese existido. Existió sí. y se estableció ahí en Santa Ana, por ejemplo. Claro, el porque la formación de las ciudades, prácticamente todas en el está, país, el está también. relacionada con la fuente de agua. de agua. Así es. Entonces, por ejemplo, esta idea: hay un levantamiento georreferencial. Nosotros sabemos todas las escuelas que están en el entorno eh, del río, del río Jaya desde su eh, nacimiento hasta su desembocadura. Hay un trabajo que se presentó ayer, usted lo observó. Esa ficha que se presentaban ahí, de cada escuela, señala la cantidad de estudiantes, de profesores, de servidores administrativos. Y los servicios servidos que van al río. De, exactamente. Entonces, vamos a ponernos a orientar a los adultos. No a los que hay que orientar hoy en día y sensibilizar, es a los niños. Policía, si nosotros una desplegamos ciencia. una campaña sistemática con esos estudiantes de educación y de otras áreas, así como lo prepara Quisqueya Aprende Contigo y lo entrena, y se le pone material eh, documental, gráfico, y se realizan charlas en esas escuelas, eso va a tener una repercusión, porque ¿dónde viven los niños de la Escuela Santa Ana? Los cientos de niños uh -huh. de, en de la Escuela Santa Ana, en su entorno. En su entorno. <ríe> y hay una tendencia que <ríe> los niños asimilan, usted le presenta una ballena, <ríe> llena de, de plástico, como anda, circulando un video por ahí, y ese niño se va a sensibilizar más que su propio claro, padre. Claro. Pero ese niño va a ser un propagandista dentro de la casa. Sí, Entonces, si el Ayuntamiento Municipal asume su contraparte y nosotros educamos, podemos estar dejando de lanzar toneladas de desechos sólidos y líquidos. y líquidos. Sí. Si, de, si identificamos que una estación, un lavadero, está contaminando al río con sustancias químicas, entonces, la ley 6400 que tiene sus consecuencias sobre medio ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente tiene que desempeñar su rol. Claro. Entonces, nosotros vamos a articular a partir de ahora, concomitantemente con el proyecto de investigación que es el que va a poner en blanco y negro la realidad que tenemos, a articular esa campaña, a reunirnos con el alcalde, a reunirnos con el Ministerio de Educación, a reunirnos con el Ministerio de Medio Ambiente, a reunirnos con los comunitarios de la zona. Y pensamos que en 10 años la realidad puede empezar a cambiar de manera significativa. Total, estoy de acuerdo. Ahora ya no puede ser. Por eso yo le iba a hablar de la política y de la visión que tenemos desde la universidad, porque es que tenemos cerca de 20.000 estudiantes en no, ese recinto. Se... Hay 17.400. Las universidades resultan para nuestro pueblo y en especial la UAS como el laboratorio, precisamente, del desarrollo. Claro, entonces es una institución y tiene que ir de emi la mano. eminentemente de servicio. Eso que yo estoy diciendo está reservado solo y solo, solo, para que lo realice la UAS como eje de todo de todas esas claro. instituciones. Eso no es para que un político haga campaña, claro. o sea, es articularnos. Entonces imagínense que en una campaña como esa se vinculen estos medios de comunicación de manera efectiva y que eso sea sistemático y cada institución cumpla con su rol, que si no cumple va a quedar evidenciada también. Y la ¿sabes? sociedad misma, individualmente deber, sociedad, tenemos deberes, no solamente si utilizar nuestros derechos. Si este municipio no tiene capacidad para recuperar el río Jaya, sucumbió sí, como es. municipio. Así de dramático, Doctora, es que hay que enfocar el tema Doctora Alfa, Yané uh -huh. Ahí nosotros tenemos en el río Jaya cerca de medio millón de litros de aguas contaminadas, servidas Diferentes tipos que van al río todos los uh -huh. días Y en todo su trayecto estamos estimando de 7 toneladas de residuos sólidos ¿Qué contempla en sí eh, este acuerdo? con la Fundación Río Jaya y con la Sociedad Franco Macorizana, que está impulsando la universidad. Buenos días, gracias. Buenos días. Es interesante la pregunta que me haces porque, aunque el diseño de esta investigación no es directamente acción, pero el director nos acaba de informar que vamos a ir haciendo trabajos con, eh, con comitantes, lo que indica que la investigación se va a centrar en dar datos específicos, es decir, como crear un banco de datos para que... el tanto la población franco como también la sociedad en sentido general tengamos aval científico, datos estadísticos que nos permitan decir qué cantidad tenemos, cuál es, qué tan grande es la problemática, porque para nadie es un secreto que es una problemática que no ha tenido solución porque tal vez faltan datos que nos permitan trabajar. Entonces nosotros pretendemos con la investigación establecer, primero hacer el mapeo que mencionaba el director, pero también establecer o determinar a través del estudio cuáles son, por ejemplo, los daños que se hacen a través del sistema cloacal, porque para nadie es un secreto también, como dijimos, que en toda esa zona hay retretes y que esos esas heces caen Dentro de lo que es el río y sabemos el daño que trae consigo, de igual manera nos interesa dentro de lo que son los agentes contaminantes, investigar también el, los productos químicos que ustedes eh, ahorita mencionaban, porque la verdad que sí, que tenemos lavaderos, de autos que vierten sus aguas sucias en el río. Tenemos también, por ejemplo, el crecimiento urbanístico que hay en el litoral del río. Sabemos que hay Yo muchas urbanizaciones. Yo edificios cerca del lavadero de Gotera. Y ahí, por ser una zona alta y a la vez baja, a uh -huh. donde está el edificio, uh -huh. sé que uh -huh. no hay cloaca y no tienen planta de tratamiento. Entonces esa es la problemática. Eso para mí me preocupa. Claro, es de preocupar. urbanizaciones enteras. Sí, la mayoría de lo las grave urbanizaciones. De es que la alcaldía de aquí, de la actual administración, ayudó a que se formara una especie de muro de gavión y prestó hasta equipo para ese edificio, que lo que debió fue no permitirlo ahí. Claro que sí, porque es una zona que se supone que no es para urbanizar. Estamos de cabeza boca abajo. Entonces, Necesitamos tú dijiste algo muy importante, es que el problema no es siquiera que se viertan las aguas, es que no son tratadas, entonces esas aguas negras caen al río y ya sabemos, pero otra de las problemáticas que nos interesa tener datos es el daño que se hace al medio ambiente, pues ya el director nos hablaba de la salud, que es nuestro punto central en la investigación, el daño que se le hace a la salud, pero y al medio ambiente, tanto a los animales como a la fauna, a la, fl a la flor y a la fauna, por ejemplo, sabemos que esos animales, comen de, de todo lo que está a la orilla del río y esas plantitas están contaminadas. Entonces también para nosotros es de interés saber cómo, pero esos animales, ¿quiénes, se lo, eh, ¿quiénes los ingieren? Las personas que viven por ahí, por la zona. Entonces, doctora, después de tener las bases de los estudios científicos hechos, ¿incluye esto un plan superior? Claro. Que no solo se va a quedar en investigación, Claro que sí, que es a eso que se refería el director, nosotros tenemos como parte de nuestra propuesta que al final con esos resultados se creen programas educativos y de saneamiento que evidentemente no solo va a ejecutar la universidad, sino que queremos que toda la población de una u otra manera se integre, todo lo que tiene que ver con salud. Obviamente, Salud Pública se va a involucrar, pero también nuestra escuela de medicina, nuestra escuela de bioanálisis, nuestra escuela de enfermería, porque la ventaja que tenemos en la universidad es que como somos una institución de formación de profesionales, tenemos una variedad de carreras que pueden involucrarse. La agronomía ustedes la tienen. Claro que sí, y está dentro. Microbiología. De... Microbiología. Ay, una no. cosa, entonces, el estudio o el, el proyecto de estudio, se basa en, en recoger información, analizar esa zona, ese litoral. Toda la zona urbana por donde circunda el río Jaya, la zona urbana por el momento, que incluso decíamos ayer que vamos a hacer el estudio por fase, esto es un estudio a largo plazo, sí. porque se trabaja un aspecto ahora y luego seguiremos otro porque una cosa demanda otra. Una cosa es... Porque lo decía el director y yo en mi, en mi inquietudes y eh, formación estoy consciente de que para poder abordar un problema tenemos que conocerlo. Claro. Eso es lo que se pretende con esto. Claro. Y creo que todos hemos hablado de Río Jay. En algún momento nos hemos entusiasmado en defender el Río Jay y conozco el trayecto. Esto puede ser... esto se hace también con el propósito de que las políticas públicas sean bien dirigidas. Claro, es la idea que sea a través de los resultados nosotros llevar propuestas para que se creen. Yo sé que la universidad no, no, no so, la podría. No, pero, pero, no, solo, no solo en esa parte, no solo bien dirigida, sino que la universidad con ese estudio, con esos resultados, se convierte en una fuerza moral claro. pero, para poner presión. Maestro, claro. maestro. La palabra a lo mejor no es la más sí, no, correcta, porque, porque pero, yo creo que nosotros lo que estamos demandando es que haya mejor administración. Entonces, porque Maestro. lo que se necesita es el empoderamiento claro. de la sociedad y la universidad tiene los mecanismos para lograr ese empoderamiento, pero generando la conciencia. Estos primero. temas, yo le voy a decir algo, estos temas generan mucho mucha interés sí. por, por políticos y Era. funcionarios cuando lo empiezan a manejar y son invitados pero en la práctica hacen todo lo contrario. El estudio es muy amigable con el medio ambiente, pero es enemistable es con muchos intereses. Sí. Maestro, maestro. Hay que, o sea, hay que conocer hay que esa dimensión también. del problema. Ya, ya, ya nos apunta la música que nos tenemos que ir, pero es un tema apasionante. Sí. Hay dos problemas coyunturales en el río Jaya. Movilidad de las personas que conviven en el entorno y también el asunto de crear los drenajes para llevarse esas aguas residuales y servidas a un lugar de planta de tratamiento. Estos estudios contemplan esa lucha que lleva mucha inversión. El Estado va a estar mira, presente. Mira, ahí, mira la, la realidad. Ese, ese estudio contempla eso movilidad como ahí. solución estudio, y también asunto de, un, redan, estudio de esa, un estudio de esa magnitud necesariamente tiene que concluir con recomendaciones sí. tiene que hacer sugerencias y recomendaciones ah, ¿eh? ese es el final de cualquier yo, yo, eh, no sé investigación y vamos a hacer las recomendaciones que se tengan que hacer, si una urbanización no está tratando el agua para lanzarla por poderosa que sea la urbanización medio ambiente tiene los mecanismos y las reglamentaciones, y un régimen de consecuencia de, consecuencias de eso. Para eso, por eso digo, no será amigable con algunos intereses. Estoy de acuerdo con... Y debo decir, señora, para concluir, que ese instrumento que se va a elaborar para el río Jaya y sus afluentes, afluente. sirve para aplicárselo perfectamente a la quebrada, a la cañada grande, sí. y a cualquier otra fuente hidrográfica. O sea que problema. tiene esa trascendencia. Ese mismo bien. instrumento nosotros lo podemos utilizar para el proyecto de saneamiento, ¿verdad? Porque ahí sí hay un impacto negativo terrible en cuanto a la salud se refiere. Muchas gracias por la visita, por toda esta información. Espero que sea de bien desarrollo al Fallanés, gracias. director, gracias. gracias por estar aquí. Este gracias. es su programa. Gracias. Y yo sé que Telenor está junto a que, estas causas. Y sabemos que ustedes son militantes de o sea, esa es. causa. Es. Es. Definitivamente, definitivamente. Cuente con nosotros. Muchas gracias. gracias. Nos montamos en la guagua <ríe> para Qué hacer. Gracias a ustedes por estar con nosotros. No se mueva y continuamos en De Mañana. Regresamos en breve.